Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a restaurar de fábrica su iPhone desde la computadora Pero sin la necesidad de utilizar iTunes Esto lo vamos a hacer con una herramienta, con nuestra herramienta eh, Que es la mejor alternativa que ustedes pueden utilizar En este caso esta herramienta se llama TinoShare Rayboot De hecho este es el icono de la aplicación, nosotros tenemos que tenerlo descargado e instalado y también necesitamos tener una licencia registrada en el programa recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan ir hasta ese link, ese enlace y puedan descargar e instalar y obtener una licencia del software una vez que eh, bueno, lo hayan hecho Vamos a ejecutar este programa como administrador Le damos clic derecho Ejecutar como administrador Yo antes de hacer la restauración Quiero que vean mi dispositivo Porque acá tengo mi dispositivo restaurado Y lo tengo con unas aplicaciones ya preinstaladas ¿okay? Ya instaladas de fábrica Entonces, eh, bueno, he instalado estas tres aplicaciones Pero bueno, no me enrollo más Ya una vez que el... el Programa se haya ejecutado. Lo que vamos a hacer es realizar dicha restauración. Ok, para poder realizar dicha restauración, lo que tenemos que hacer primero es darle clic acá donde dice reparar sistema operativo. Esto no solamente hace la restauración de fábrica, sino eh, que también soluciona algunos problemas del sistema que ustedes pueden llegar a tener. Así que, bueno, tengan eso presente porque, pues, es importante destacarlo también. Ahora bien, eh, una vez que el programa esté ejecutado Entonces le damos clic acá donde dice reparar sistema operativo Luego eh, nos va a decir que, eh, qué función queremos utilizar Si tenemos algún problema en específico de software ¿Cierto? Podemos reparar ese sistema Podemos repararlo y de esta manera eh, Bueno, efectivamente la información la vamos a mantener Pero a nosotros nos interesa restaurar el dispositivo de fábrica Okay, hacer como un formateo Como si estuviésemos usando iTunes Pero en este caso lo vamos a hacer mediante Rayboot Para eso le vamos a dar donde dice modo avanzado ¿Cierto? Entonces aquí ya nos advierte Que en este modo avanzado te borrará toda la información de tu dispositivo Y es por eso que a partir de este punto Es necesario ya tener una copia de seguridad De la información más importante Contactos, fotografías, Archivos, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera Ok, ya una vez que ustedes tengan ese respaldo Ya saben que a la hora de restaurar A la hora de realizar eh, esta restauración eh, Luego van a poder restaurar la copia de seguridad Y recuperar la información Ahora, le vamos a dar clic acá donde dice reparar El dispositivo está conectado Aquí nos detecta el dispositivo Y aquí nos detecta la última versión de iOS Okay, que en este caso es iOS 14.3 Que es la versión que Apple está firmando eh, Bueno, a medida que Apple vaya lanzando versiones nuevas Aquí nos va a aparecer la versión más reciente Ahora, el programa nos da la opción de descargar esa versión en caso de no tener el software descargado Para eso le damos clic acá donde dice descargar Y esperamos a que la descarga finalice para continuar con el proceso de restauración. Ahora, si en este caso ustedes ya tienen la versión descargada, ya sea porque la descargaron en un website de terceros en cualquier otra página, entonces acá podemos eh, seleccionar ese archivo descargado, le damos importar, luego le damos a examinar y seleccionamos la versión para poder hacer la restauración. Eso sí, tengan en cuenta que la versión debe coincidir con la versión más reciente de, de Apple, ¿ok? la versión más reciente de iOS que Apple ha lanzado O en su defecto al menos una versión que Apple esté firmando en ese momento ¿ok? Pero bueno, no me enrollo más, aquí voy a seleccionar la última versión Que el día de hoy es iOS 14.3 Vamos a darle a abrir y luego le damos donde dice reparar ahora Aquí lo primero que va a hacer el software es verificar que el archivo descargado O el archivo seleccionado es el software correspondiente y coincida con la versión más reciente o con alguna versión que Apple esté firmando. Esperamos a que eh, TinoShare Reboot Pro realice esta, esta verificación. Una vez que la verificación del sistema haya finalizado, el programa va a empezar la restauración de fábrica. Va a empezar a reparar en el modo avanzado el sistema operativo. Eh, esperamos a que la barra de carga finalice... Y listo chicos, ya después de haber terminado eh, va a indicarnos que la reparación ha sido completada. Ya aquí esperamos a que el dispositivo se reinicie para iniciar la configuración inicial. Una vez reiniciado el dispositivo esperamos a que la pantalla de inicio comience, le damos al botón de home, luego seleccionamos el idioma y configuramos todo, el país, la región... E incluso vamos a configurar la red Wi-Fi y todos los elementos de la configuración inicial. Ya luego eh, configuran su copia de seguridad y la restauran. Si la tienen, inician sesión con su Apple ID y ya eh, pues finalizamos la configuración. Le damos a continuar, continuar, pues activamos en este caso el tema del de llavero de iCloud. ¿sí? Y bueno, el tiempo en pantalla en caso de activarlo. Compartir o no eh, lo, La información con los desarrolladores La pantalla y listo Le vamos a empezar y ya vamos a tener nuestro dispositivo restaurado Así que pues nada chicos, yo el video se lo dejo hasta acá Espero que les haya gustado, no olviden que toda la información Va a estar en la descripción del video eh, Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish Y nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto